Muy buenas a todos, chicos y chicas. Bienvenidos un día más a mi canal. Aquí, Bandolero 7.0. Y bienvenidos a Stranger Deep. Continuamos aquí con nuestro segundo día. Bueno, ya vamos por el tercer día, pero bueno. Vamos a ver si lo enteramos un poquito, ¿vale? El cinturón de herramienta hay que hacerlo, tío. También, ¿vale? El trabajo de construcción aumentan tus habilidades físicas. Eso nos viene muy bien Hay que pegarle a esto caña Vamos a ver survival este Vale, el primer día Los primeros días me ha gustado mucho trabajo nos Hemos perdido ahí la La barca hinchable Y veremos, a ver Vale, ahí estamos, día 3, de acuerdo Pues vamos allá Vale Continuamos Y vamos a ver Vale este no sepa sé, qué será el gancho. Este será, no sé. la ancla. tú ves, evitan que tus balsas floten a la deriva. <risa> ya, ya. Se lo puede guardar en el fugio o en la cama. Vamos a ver. Va a las tormentas cuando estés en el mar. Ojo ahí, ¿eh? <risa> Venga, estamos aquí, chavales. Ok. Bueno, la yuca, el refugio, todo Yo creo que como no encontremos la barca La barca se me fue, ya Ya la barca no volverá La barca se fue y no volverá ¿Dónde estábamos nosotros? Ya por aquí Yo creo, tío Pues no sé si vamos a poder avanzar Hemos perdido la lancha, tío o no vayamos a otra isla nadando Yo que sé, no tengo ni idea, ¿eh? Si alguien sabe cómo recuperar la lancha o algo Porque, madre mía, eso parece que está cerca Pero luego está muy lejos Nos va a comer el tiburón y nos va a comer todo ¿Esto qué es? Ni idea A ver Tenemos carne Tengo el coco, voy a aprender ya lo del coco, tío Me tiene ya el coco, ya de verdad Salta. Vale Ve Vale Ahí te. Bebida de coco Vamos a ver Intentarlo Ya sabe que estoy aprendiendo aquí A beber coco Venga, vamos a ver No me va a dejar a Ahora sí Ya, eh, pues estupendo hemos bebido Bien, ya tenemos dos rayitas Al menos Ostras de vida Vamos fatal, eh Madre mía, chaval eh, pues Ya no puedo beber más Lo soltamos Ahora me equipo otra vez Ahora como no a tomar el cinturón Me tengo que dar Aquí Si le doy con el hacha Muy buena A ver Yo creo que lo, lo Lo vamos a la partida antes Bueno, al menos ya sabemos Cómo beber, ¿vale? Tío, que estaba ayer Ok, pues perdió la lancha, eh, chavales. No sé qué vamos a hacer Si sí, La lancha, tío. Eh, tendremos que correr a 8 y 10. Como pues bueno, vayamos a alguna isla, que no sé, tío. Ahora, ¿cómo fabricar una lancha? Va a estar difícil. Esto no era nada, ¿no? No, mira las flores, ya está. Aquí tenemos nuestro... A ver, podemos beber, bien. Aquí con lo que me hice. ¿Cómo vamos? Nos queda otro poquillo, pues venga. Ostras, tú. Lo mismo tengo que empezar partida nueva. Comentarme a ver qué hago, chavales. Aquí tengo muchos materiales, pero... No es lo que quiero. La de palmera, la suelto. La tela la vamos a soltar también, yo qué sé, tío. El coco me lo voy a comer Y es que Nos tenemos que ir a alguna isla, tío Ahora averigua, ¿sabes? A qué isla irnos y... ¡Pah! Vamos a morir Bueno, si muero, pues Empezamos partida nueva y tal Buah, qué low, tío Tengo que perder la barca ¿Qué hacemos? Son iguales Lo mismo me da Vamos a morir Tengo la lanza Sí. Esta es primitiva, el hacha y tal. Va. Vamos a morir, chavales. Hemos perdido la barca, tío. Es que ya os digo, no sé si hacerme una lancha, pero. Hasta que podamos hacernos una. Venga, vamos a jugarnos la vale. Otra cosa no tenemos. No va a comer. Nos va a comer tiburón. Pero bueno. Ya lo vimos esta mochila. Mira, ahí vio una tortuga, tío El pez payaso, ¿vale? oye ahí hay trapo. Cuidado con las taminas Ok Bueno Tamina va a regulinche, ¿eh? Si vamos a morir, tío No sé por qué me echó al mar, ¿vale? Buah que un bacalao bacalao <ríe> ay que me muero sube para arriba bandolero <ríe> uff uff no recuperar esta mina que ya digo es mi, primer, mi primera vez mi segunda vez esta y en la primera creo que hemos liado muy buena tormenta ¿verdad? hemos perdido nuestro lanche porque estoy en rojo tío a ver Ahora. No quiero ni mirar para abajo, ¿vale? Porque como ven, el tiburón me va a dar el pánico. Venga, hemos subido el físico. Nadando. voy ahí con la lanza por si acaso, pero vamos. Por será, tío? Las diez. A ver cuánto echamos en.. Ya me había hecho allí un refugio y todo, tío. Tenemos allí un montón de provisiones. No bueno. es. Es lo que hay, ¿vale? Vamos a ver. En la tormenta, ojo, eh. Uy, en la tormentilla. Venga, vamos. Ojo, está lloviendo. Tenemos que pescar algo también. También te lo digo, un bacalao o algo. Dale. Venga, es nuestro. <ríe> ok. Y lo malo que se va para abajo la de esta, pero bueno, intentaremos ahí correr todo lo que podamos. Haciendo submarinismo, ¿vale? Venga, ya estamos, ya veo aquí los corales y tal. Venga. Ojo que tenemos tormenta, ¿eh? Bueno, al menos llevo el hacha. Voy a intentar Romper algunos troncos y tal. Venga, recuperar hasta también, hombre. A ver, mira por aquí por si vemos algo Recolectable Alguna tortuguilla sardina <ríe> No me puedo parar mucho por aquí Venga El reloj que me dice el reloj No sé, no sé. Ah, que me ha picado, tío Venir Mirando el reloj ¡Otra! ¡Ya el cangrejo! ¡Cangrejo gigante, chavales! ¡Que me va a matar! ¡Ay! ¡Que me mató el cangrejo gigante! <risa> Mira ahí, bandolero que ha muerto. Pasto de... del. cangrejo gigante. Ah, no me lo esperaba el cangrejo gigante que nos haya matado así, tío. A lo mejor hay que dispararle con el arco o algo. <risa> bueno, tres días nada más. Me ha durado poco. Vale, ahora a ver qué pasa. Ok, vamos a empezar una nueva partida A ver Partida nueva Sí Vale Hombre Tenemos una mujer o okay, qué, tío? Lo mismo dura más Actual, no sé, tío, el nuevo mundo, el nuevo, no sé qué Hola, Sergio Sí, sí, poco se habla de eso Hombre, ayer España se, se cagó un poquillo en, en los calzoncillos, digo yo Podríamos haber empujado un poquillo más y le fueron metidos el 2-0 Y, Pero bueno, está bien, el 1-1 está bien, no está mal Ahí vamos primero de grupo, así que bueno A ver lo que hace ahora Uruguay Muerte permanente, sí, no sé por qué no le puse yo permanente, no, adiós ¡Oh, Bueno, muerte permanente no Da igual Venga, la lanza y el pones son bastante buenos para pescar Bien, bien Venga, vale, Avanzamos aquí lo del Lo del avión, tío Aquí no se ve, tío Parece que vamos en el hiperespacio, chaval Vale Bueno, pues nueva partida, vale Ahora a ver si no pierdo la barca ya sabemos coger el remo y tal Y vamos a ver si tenemos una mejor tarde Espero vuestros consejos también En el forre se me dio mejor No sé Creo recordar Así que bueno, vamos a ver Ven Tenemos que salir de aquí Aquí no daba nada, así que bueno Llega hasta el bote salvavidas Ven Hola amigo Era por aquí, ¿no? Que no veo un pimiento Ahora para arriba Que nos pilla el avión Uy, uy, uy, uy Muy buenas, Marci Saludos, campeón es la etiquetadora, tío Ostras, una etiquetadora, tío Ostras, de eso lo usaba yo cuando era pequeño Vale, artesanía Desbloquear nuevas cosas que podemos fabricar La idea de caza me era la letalidad De tus ataques yeah. muy bien Saludito, compi Venga, vamos a la, el remo y tal Y a ver si no pierdo la barca, ¿vale? El ancla Las raciones, yo no sé lo de las raciones Remo Ya tengo el remo Y esto, tío, almacenamiento ¿Tú me lo dio o no me lo dio, tío? Yo no sé esto la otra vez Coger Vale, unas benditas, tío Esto no lo cogí lo yo la otra vez ¿eh? A tratar el sangrado Ahí, tiene unas reacciones Yo creo que bien Nos damos juego Y esto, ¿cómo lo utilizo? Mm. El remo con cuadrado Si ¿sí nada más el bote Si el bote se ataca Puede arrastrarlo con el 2 eh. ¿Pero cómo utilizo el bote? El... El remo A ah. ver Dirigir Ahí A ver no sé si me a la isla, tío. Me voy a mandar a la misma isla y... Isla una full. Lo mismo para pa empezar. Va bien. Y yo que más se dirige la barca, eh. Venga, a ver si podemos... Ya está la orilla, dice. Jopete, yo, es que no va, eh. Qué mal va la lancha, tío. Queda atascado. ¡Tira para atrás, bandolero. ¡Oh, qué mal, tío! No sé ni. Ni cómo salirme. En serio. Las sardinillas no van a comer. Yo no se ha quedado atascado. De verdad esto es un problema. El primer día ya ha atascado. Aquí me he quedado aquí todo. Y es que no se ha salir, ¿eh? De la barca. Aquí. Madre mía. ver. A ver, almacenamiento, dirigir así si podemos irnos para allá <risa> Dios, que va mal, mal, mal, mal No, lo siguiente ¿Será por la vista en primera persona o algo? No sé ¡Para allá, hombre! Que sí, creo que no va a la barca <risa> Ah, si el bote se ataca también puede arrastrarlo con el dedo. Venga Aquí hemos llegado, a ver si lo podemos arrastrar ahora Para que no se me vaya, ¿vale? Ahora Cuedo rojo y dos palos Ven para acá Ven para acá <ríe> Ya salen otras cosas, ya arrastramos un Ya ves, chaval me trae para acá el bote Luego sube la marea <ríe> Cuedo roca y un palo Venga, el, el de este Vamos a soltarlo, ¿vale? No lo quiero yo para nada El remo Ahí, ahí te queda. <ríe> y ahora venga, las dos roquitas y dos palos, ¿vale? Ahora cogeremos lo otro. Lo que no nos sirva no... No lo voy a coger. Venga, a ver, así si veo. Aquí tenemos una roquita. Vale, es la misma isla, así que bueno. Más o menos sé dónde están los materiales. Y hace roca, tío. Otra roca por aquí. Vale. Venga, vamos por los palos. Aquí tenemos uno. Ahí. Haría falta otro mm, Aquí hay Venga Ok l 1 para el inventario Bien, ahí está la mochila Que la otra vez no la cogí Creo que hay un trofeo por, por no utilizarla ¿Vale? Ahora con R1 y fabricamos ¿Vale? Bien, bien, y tenemos la ración y todo Ojo, así sí, tío Fartería el agua, pero bueno, ya... Como sé lo de los cocos... Venga, abrimos aquí... Herramienta... ¿Vale? Herramienta de... Herramienta de piedra, que es esta, ¿vale? Ok... Podemos cortar... Planta usando la... Abre el menú de fabricación... Selecciona la receta del cuchillo... Sofisticado, ¿vale? Aquí la tenemos, fartería la cuerda... Usamos aquí para fijar la, la receta, ¿vale? vale y ahora nos faltaría la, la cuerda, la soga Las sogas con cuatro fibrosas de yuca Vale Ahora voy a poner también eh. Sí Con esto vamos a cortar la yuca Esta también daba, pero bueno, esto es palmera ojas fibrosas de la yuca, vamos por la yuca Vale Aquí había, a ver si me da Bien, algo nos ha dado, ¿vale? 5 de 4 Recoger Recoger Venga, voy a intentar fabricar ya la soga, ¿vale? Ok Ahora el cuchillito Ok damos aquí al R3 Sabemos ya lo que queremos Perfecto Ahora mucho mejor El triángulo, para el reloj, ¿vale? Ahí estamos a tope, muy bien SPF, no sé lo que es Si alguien me lo, me lo comentara, ¿vale? Pues estaríamos agradecidos Vamos, R1, R1 para ahí Mata un cangrejo Ok, pega el cangrejo Pues bien, caza, cocina Luego lo otro, creo que es lo de fabricar O oh, no, no, lo otro Ni idea, tío, caza, cocina O del gancho ese, no sé lo que es El físico Y lo otro que será fabricar, imagino Buena salud, bien Vale, tres objetos creados Y la explorada uno Barcos saqueados, o sé sea que tenemos barcos ahí para saquear, bien Venga Vamos a por el cangrejo, ¿no? Así bien pegarle con el palo al cangrejo. Venga, vamos para otra vez para la playita. y ahí, te, ahí tenemos la, la barquita. Cuidado que no se nos vaya, ¿eh? Con la marea y tal. Venga, aquí un cangrejito. Nos agachamos. Que decía que era mejor. ¡Ven, cangrejito! Lo hemos dado ya. Vale, ahora hay que. Usar el cuadrado para desollar. Ya ah, no. Gross. Guay. Ahora la fogata Coloca una fogata, ¿vale? Pues nada Nos subimos Habrá que buscar más palos Imagino ¿El árbol daba o no? Debe de dar, tío Bien A ver el latillo ese cuánto nos pide, ¿vale? El lato de leña, dos palos, pues fabricamos para hacernos nuestro... Ah, bueno, necesitamos también la... Yo no veo un pimiento. Creo que esta, ¿no? A ver. Ah, no, esto es refugio. La fogata. Esto necesitamos cuatro palos. Vamos a colocar la fogata, ¿vale? La fabricamos. Ahora buscamos algún palito más o lo que sea. Yo creo que este es buen sitio, ¿no? Donde la otra vez, o nos vamos un poquito más lejos. ¿O qué hacemos? Voy a salir del refugio, no sé, de ahí de la vegetación. Vaya que salgan. Aquí mismo. ¿Vale? Ahora el latillo de leña. Ahí, quitamos más palos. No uh -huh. me da palo ya. ya lo he perdido. Esto el cangrejillo, pero bueno. Tengo que refrescarme. ¿O será el agua o qué, tío? A lo mejor eso la temperatura. CPF, puede ser eso, la temperatura, tío. ¡Curre para el agua! Andolero, sardina. Una sardinilla. ¡Una sardina! ¡Sardina! A ver, la puedo ya aquí mismo. Ah, no, recoger. Me había parecido que podía. Se la paga. A ver, la temperatura. no bueno, sé yo, ¿eh? ¿Eh? Sí, ahí parece que está subiendo. Vale, por la calor, tío. Vale. Otra sardinilla... Eh, no me encuentro muy bien, ¿por qué? ¿Qué pasa? <ríe> Ese no ahoga el bandolero. Mega, me más palo. Otro árbol de esto. Finito. Fabricar el lato de leña Vale, de colección, bien Ahora vamos a estar un poquillo atentos A ver Vale mm, De colección No sé lo que ha subido, sí de... Envenenamiento Que me han envenenado, no me fastidies Ostras, tú Que me ha envenenado el deseo Que, tío, me cachen 10 Ahora me tengo que fabricar aquí... Este no era, este era para... Para la insolación, vale La bula Para mí que la cogía, eh No, ah, que no tengo espacio, vale, vale Ok, mm, vamos a... Esto es para fabricar la, la... la fibrosa, esta la piel de para decir los efectos de la... De la exposición al sol Ahí. Vale, ahora sí, recojo la bula Y un momentito, me voy a poner la sombra, tío Madre mía, chaval Corre, tío, venga, vamos bien Las 3.25, venga, hay que hacer la fogata ya, eh y A ver, y colocar la carne en la fogata Poca broma mm, Ahora soltaré la, las piedras o lo que sea Ahora veremos Y esto igual, ahora la fogata fibrosa Vale, la soltaremos por ahí o lo que sea A ver, latillo de leña Venga, fabricar. No tengo espacio en el inventario, vale. Pero bueno. Ahora hemos por aquí... Hemos dicho que íbamos a dormir por aquí. No sé dónde me he ido ya. Me he colocado yo mi... Y fogatilla. <risa> ya estoy perdido. Aquí. Venga. Vamos, no, es que tengo que soltar cosas. Se me va a llevar la marea. <risa> Y luego no las veo Voy a ponerla por aquí entre media de las palmeritas Cuidado con el... Bueno, el de este que me ha envenenado ahí Tontamente, tío eh... Vamos a ver Ah, esto para aguantar la respiración Vale, vale Entonces lo soltamos Venda Es que esto, esto tenemos que soltarlo, si no, luego, tío Podría haber dejado en la barca, pero bueno La Roca de momento no la necesito a Fibrosa tampoco Esto es para evitar el sangrado, vale La mochila la voy a, La había a también Ahí te queda Vamos a hacer ya la, la fogatilla, vale Si viene la noche y tengo que fabricar el... El refugio, tío Venga Acto de leña, fabricamos Ok en la que pueda, pues me haré el cinturón. Venga, encendemos aquí. No sabéis, el alrededor. <ríe> aquí como no, si no hubiera mañana. Hola, 19.yadix. Bienvenido. No había visto nunca por aquí. Pero gracias por pasarte por el directo. Venga, lo tenemos, la fogatilla, ¿vale? Ahora hay que colocar la carne. Venga, Podemos colocar la sardinilla, pero bueno Ahí Ok A ver, bien con Un coco de un árbol Venga, vamos a hacer las misiones, ¿vale? Luego la sardinilla, pues ahora Voy a por aquí la sardinilla? ¿O qué es lo harto de esto, o okay? qué? Mentillo Chapa ahí para hacernos luego ahí algo La voy a soltar, ¿vale? La sardinilla, de momento Ahí la dejamos Ahí que estar el loro, eh, para recoger la carne. Vamos por el coco, chavales. Que ya sabemos. Ahí. Mantener pulsado. Y vamos subiendo para arriba. Y cuidado con caer, ¿no, eh? Dios, no veo el coco. Estaba aquí arriba. A ver, nos caemos y nos podemos. No me subió por el lado correcto. Venga. Debería darse la vuelta, pero bueno. Venga. Le el coco, ¿vale? Soltamos el coco Y lo limpiamos Aquí mismo Aquí Vale, bebida de coco La recogemos Espera Esto de equipar ahí un poquillo chungo Y nos vemos con el redos Bien, bien, cosa que ya no No sabía hacerla, no sé por qué no me salía Lo aprendí demasiado pronto Y luego no Venga, va a ver la carne, tío a ver la carne Que... Ahí está, el coco lo soltamos Pongo otro el cuchillo No podemos pe Perderlo Ahora, ahora, ahora Ya ha sonado Ahí Y allá tenemos la carne Guay, guay Es una palmera Pues vamos por la palmera Lo primero voy a romper esto, ¿vale? vale Ahí. y cogemos esto ahí. y el alimento, ¿vale? ¿Cómo vamos de alimento? Bien, estupendo La cosa va bien Vamos a poner refugio La palmera, tío, así no se me rompe El de este Este va a ser muy grande, pero bueno, ahí vamos Vale, estamos cortar el ramaje, cuidado con la hora también Venga ¿Cómo va Uruguay, chavales? <ríe> Antes 0-0 Bueno, estamos aquí más oscuros Esta tío ahora perdió la... Palo Que no quiero palo ahora A ver Jopeta, tío A ver, el tronco este si me lo puedo... No se puede arrastrar. Sí, tío. Ahí. Trapa acá. Pues trapa acá la. Bueno, por aquí mismo. <ríe> la pelamos. Ramaje de palmera. Corta ramaje. Tenemos que hacer el refugio, chavales. Vale, esta vez se nos está dando mejor. Espero no perderla. Ahí lo tenemos, ¿no? Corta ramaje para conseguirlo. A... Y ahora colocar el refugio no se nos vaya la, la barquita, ¿vale? Peciente ahí de la marea. Venga, aquí. Guay. Y vamos a ver. El refugio. Que me pide, ostras, tío. Cuántas cosas, tío. Eh, un palo más y la cuerda, tío. Cochila más. Ya estamos. La soga, tío. A ver, yo tenía hoja de palmera. Esta, no sé si... Si no rompo esta que también me da la palmera joven. Un momentillo. Eh, vamos a ver. Ramaje de palmera. Cortar ramaje, vale. Esta me la guardaré de momento hasta que tengamos más hambre. Ve Le damos ahí cañita. Bien Supongo La de palmera, vale Ah, pero esto es para lo otro No es No es lo de la yuca, tío, madre mía Vamos por yuca Para coger lo otro Aquí Creo que había una Esta era, no Vamos a ver si la localizamos solo tenemos esta Y ya la hemos recolectado esta, esta era Yuca, ¿vale? Que viene la murcia de <ríe> la Fabricamos la soga. Perfecto. Subimos a la artesanía. ¿Y que me pide ahora? Un palo. Ahí, permera joven. <ríe> Ahí, la fibrosa, dámela un palo, necesitamos Fruta de yoka, bueno, pues lo recogemos no sé si dejamos algún palo más por ahí o algo, si no, pues bueno, voy a tener que estar la este me da un palo ahí y vamos a hacer un refugio por aquí ok, venga, fabricar eh, girar a la izquierda, girar a la derecha Ahí no, con vista allí A la a ver si me dejara, no me deja girarlo Ahí eh, pues ya tenemos refugio, ¿vale? Tutorial completado, explora el océano en busca de otra islas para sobrevivir Muy bien Vale, pues ahí estaría Ya primera noche completada Más o menos ¡Ah! ¡Me cache la madre el cangrejo! ¡Vas a morir, cangrejo y yo. ¡Toma! Lo llama? Malditos cangrejos Estaba envenenado, creo, ¿eh? Es disgusting. Es disgusting Tengo que encontrar ahí lo de Estoy Envenenado, tío Tengo que hacernos ahí Una pócima para Vamos a ver Teníamos una, una sardina que sorté se ha perdido la sardina. ¿No? ¿O okay. Tengo la sensación de que sí. Una búgula. Teníamos una planta, tío, para curarnos. ¡El pipí! Este. El pipí. <risa> ah, bueno. Vamos a ver. Vamos por nuestro refugio. Y bueno, ahora dormiremos y tal. Lo suyo sería guardar cosas, ¿no? Aquí dentro del... ...el almacenamiento, tío. Aunque no sé... Y ¿Sí podremos almacenar nosotros. Sí, sí, abrir. Pero no sé, tío. La verdad. Porque del inventario no me da guardar nada. A ver. Cargar Vamos a ver. Para refugio y cuidado con los. Tengo que hacer más hachas y más cosas, tío. Y ya íbamos en nos sting en la fogata. Pero bueno, tengo ahí palos. ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver el antídoto A ver si puedo <risa> Fabricar antídotos No tengo ni idea Cinturón me gustaría, tío Necesito una piedra y una soga Pues estaría muy bien, ¿eh? No, no, otro es Tela, bueno, pero tela hay ahí, ahí, por ahí En la isla Vamos a ver Son jaulitas y tal no sé lo que es Ah, el gancho Dos palos Que no sé para qué es el gancho y tal Vale Pues no sé, chavales, los de... La poción oh, Como de que pita eso el Codo Vera estaría muy bien Para no quemarnos, no sé Tenemos tres piedras Me voy a dormir, ¿vale? Ok. Dormimos ahí. Mañana será otro día. Que yo creo que vendrá bien dormir. Venga, estupendo. Otro día, ¿vale? A las seis y media de la mañana. Vamos a comer algo y tal. Un poquito. Ahí. Otro poquito. Bueno, nos rellenáis un poquillo. Muy bien. La carne también. Ahí hay que alimentarse bien, ¿vale? Ahí las salas hay, hay que ir a por otro coco ya e intentar hacer lo del destilador de agua, ¿vale? Eso nos vendría muy bien, tío. Vale. A ver, es este. Eso nos vendría bien hacernos el cerco de hoguera. Vale, que con tres piedritas, pues no lo hacemos. las piedritas por aquí, por la isla. Cuidado con los. Muchas plantas, tío, que debería de soltar. Vale. Debería de soltar las plantitas. La roca. Trae para acá la roca. De momento esta no la necesita, pero bueno. Eh, bueno, suelta. Ya lo puso. Luego el latillo de leña también hay que soltarlo. Cultivar yuca. También es comida, ¿eh? Esta no. El pipí. Este me lo quedo. Vale, el latillo hay que soltarlo Luego la, la fogata se ha extinguido sola, vale vacía hay que meterle palos ahí también, eh Un momentillo Para soltar el hato de leña Ahí, lo dejamos ahí, vale Y vamos por otra piedra Y rápido por el, los cocos Aquí hay otra Otra para acá y otra Entramos más, buscamos más ¿Y lo otro qué era, tío? Ah, vale, la vera Digo, ¿qué pasa? El acto de leña, fogata vacía Ahí no, me supongo Cerco de hoguera Fabricamos, ¿vale? Y ahí lo tenemos Y vamos subiendo ahí cositas de fabricación Ahora vendría la era un espeto Que nos pide, tío Otra cuerda y tres palos Cuerda y tres palos. Uh, uh, uh, fibrosa. Ahí me la llevo. Vale, necesitamos más. Para hacernos la cuerda. Vale. Y yuca de esa no hay mucho. Ahora vamos a ver. Para vale, coger la yuca. Para que nos dé más planta fibrosa si no el hacha vendría bien yo creo, tío esta que no va a soltar más, yuca? ¿Más planta fibrosa ahí está vale tenemos Me ha dado una, creo tenemos que hacer la cuerda, ¿vale? está la cuerda aquí sobra Faltan dos Y coco Coco, vamos por ello Pero ya De mientras Y hay que hacerse lo de Ahí. Hay que recoger todos los cocos que podamos Ahora que vemos Hacernos el destilador de agua, ¿vale? Que eso viene muy bien Y ayer no lo pudimos hacer Al tercer día Y eso viene muy bien Venga, todos los cocos que podamos Chavales Ahora lo suelto ahí o lo que sea Esto es la vida <ríe> La vida, padre, que nos vamos a pegar aquí comiendo coco <ríe> Y cangrejo Y sardinita ¡Ay, qué rico! Venga Ahí Vale, todos los que podamos y todos los que veamos ahora aquí ¿Este qué pasa? Vamos. Y cogemos Ahí Un vamos de coco Yo creo que bien Este lo tendremos que llevar Para llevárnoslo para allá El palo este lo voy a recoger Que creo que me hacía falta también No sé si alguna piedra y tal Pero bueno Otra vez no explore mucho la isla si pudiéramos dar la gaviota con el arco Y luego tendremos que examinar también ahí el barco hundido ese A ver qué tal Tablón extra para acá Vale, sé que necesitamos la fibra esa, pero bueno Vale A, recoger a Para recolectar un poquito de material Voy a llevarlo para allá, para nuestro... Para nuestro sitio, ¿vale? Le damos aquí una vuelta a la isla Y vamos recolectando por aquí luteando. Cuidado con los cangrejos que nos atacan Y no vienen aquí, me habrán envenenado, tío No lo sé Aquí un coquito muy rico no tenemos ni que Ni que gatear Así que muy bien, ese! Alto está Si nos podemos hacer pupita, ¿eh? Cuidado con las caídas Ver. Me había dejado, ¿eh? Ahí Y ahora para abajo Pacito, amigo No se pincha ni nada Muy bien, muy bien Todo, canela Tenemos coquito Y palito me deja Estoy lleno, vale Ya os digo, necesitaríamos más fibra de esa A ver, a ver, que aquí me ha salido algún palo que... Todo lo que podamos recolectar, ¿vale? Ahí está el tronco Vamos a ver Tendría que pegar otra palmera, ¿eh? Vale 3 de cuatro Fibrosa eh, Pues ya la tenemos Fabricamos Soga Ok Ok tenemos muchas cosas, lo sé Ahora beberé, ahora ¿vale? Eh, el antoche viene muy bien Y la hacha primitiva también Pero necesitamos dos piedras de esas, tío el Tío, primitivo La lanza primitiva la podríamos hacer también Pero bueno Y la cañita, guau Trece, digo, tres, tres, sogas Y el corcho y tal Venga, poquito a poco, ¿vale? Me parece que a necesitar más herramientas de esas Pero bueno el cinturón, tío, que bien estaría hacerse el cinturón, tío Vamos, a la soga y lo otro era una tela Ay. ¿Este qué? El gancho El gancho que no sepa que lo quiero, ¿vale? De momento Vamos a subir la artesanía, tío Venga, verán un espeto aunque el hacha no vendría muy bien. Pero bueno, vamos subiendo aquí un poquito este, ¿no? A ver. La hoguerilla, ¿no? Ok. Bien. Ahí ya la tenemos. Y hacemos... Vale. Hoguera con espeto. ¿Cómo va? ¡Ay, qué guapo! Podemos girar, ¿vale? Eh, pues guay Y luego los palitos pues los necesitaremos también Como de sitio, tío Venga, voy a ir por el coco, ¿vale? <ríe> aquí tenemos tres, aquí uno Venga. Y necesitamos para lo del destilamiento Cuidado con el cangrejo, tú Venga. ¿Qué ha pasado, tío? Ah, vale, que lo hemos soltado ahí, bien, bien Ahora me pongo... ¿Cuánto está? El 40, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Que otra vez perdimos el cuchillo Venga Bebida de coco Recogemos Y bebemos Hasta que podamos Vale No está mal Podría estar mejor Pero bueno Cuidado con el sol, ¿eh? También claro Estoy que en auto, tío Hasta que no me quite la... Madre mía, chaval. Me ha tenido que picar una serpiente por aquí, tío O algo. Y no me he dado cuenta Pero bueno <ríe> A ver cómo Solucionamos eso, también un problema Vale Ok, vamos, vamos, vamos, es que no Quiero hacer la destilería de coco esta Pero necesitamos al dos Vale, y aquí ya no podemos fabricar más herramientas Ahí, vamos a ver Torcha estaría bien Yo que sé, tío, la hacha primitiva Va a estar difícil otra vez No sé, tío El cinturón estaría muy bien Una soga y la de esa, tío Estamos otra soga Pero Estaría bien El cinturoncillo Un poco hueco ya Uh, ¿Qué pasa? ¿Lo puede arrastrar o algo? Creo que sí A ver, lo arrastramos Vale, esto está guay, lo de arrastrar A ver si me deja Ven para acá, amigo Esto le digo ahora, amigo ¿eh? Ven aquí, cuidado <ríe> Por lo <alto> de la... <ríe> ¡Ay! De las petonetas, no El cangrejo, marito, cangrejo ¿qué? Ay. ¡La está jugando, cangrejo! Se escondió ahora. Ahí hay piedra. momentillo. Vale. Luego había otra machatarra por allí. Para untarla toda. Más que nada. Creo que no vamos mal, pero podía ir mejor. Ah, a a Con el pipi ese podríamos hacer algo, pero no sé, tío. El antídoto. Este. Luego descubrí Tela donde sea para ir por la isla No me acuerdo dónde Ahora miraremos Aquí dentro había Tela de ensayo para mí Vamos soltando materiales Por aquí, ¿vale? Ok Ahí Aquí las plantitas Vale La bóvula esta y luego, los tablones no sé para qué, tío Sirven de momento Vamos a saltar Me equiparé el... Este para comérmelo Ahí Está vacío, lo que no me acuerdo Bueno, hasta que no esto Hasta que no aprenda lo de la destiladora no puedo Vale tenemos ahí no más coco Voy a refrescarme, es que estamos pasando mucha calado tío, aquí A ver, me he hecho refugio a la sombra Estoy todo al lado Pues bueno, mientras ¡Sardina! Nada, oye La lanza, estaría bien Voy a hacer la lanza Aquí, fabricamos la lancita. Le voy pegar ahora ese. Un... A ver, ostras, tú la cae el frío, tío. Este la calor, tío. Y el veneno y todo. Esto es un problema, eh. Esto es un problema. Me había caído yo lo del sol, tío. Vale, me como el. Este es que no tenemos sombra, claro. Hay que buscar sombra como sea. A ver, Buah, estamos pero a tope, ¿eh? chavales. Vamos, bueno, nos refrescamos las 3 menos 10. Y claro, en el refugio no me puedo meter. La herramienta, la tela. ¿Dónde conseguí yo la tela, tío? La tela estaba por aquí. ¿Dónde conseguimos la tela, chavales? Me voy al barco ese a ver. ¿Qué tal? Soltamos cosas por aquí o yo qué sé. A ver la tela donde lo abri huevos, que no lo sé. Y a ir a refrescarme. estas cosas por aquí. Vale. No sé, igual, te meten a beber el coco ya, tío. Madre mía, chavales. Que morimos. el coco para ahí, quito el coco aquí por el palo que está ya el 34 el cuchillo que diga vale, tenemos la bebida de coco vale, a este igual un par de ellos es que el otro día me, me pasaba ¿eh? pegándole ahí al coco ok, tenemos dos cocos para beber al r y bebemos, vale eh, tenía dos. Vida de coco. Ahí. Ahí estamos. Y algo hemos subido. La hidratación, ¿vale? Y el refrescamiento. Está subiendo ahí a la sombra. Hay que ponerse a la sombra. No nos podemos trabajar al sol. ¡No, la que lio ahí! ¡Qué guapo, chavales! Con las piedras y las dos palas, la que lio ahí. ¡Qué guapo! <ríe> Muy bien. Pues nos vamos ir, creo, ¿eh? En busca de, del barco perdido. Vale Vamos a ver No me va a servir esto de mucho, pero bueno Voy a investigar, ¿vale? El otro día pesqué un mero Vamos a ver el barquito Este había una una planta Que aguantaba más la respiración Vale, la búbula esa A ver si la pillo por aquí No La mera joven, no Ah, no hay búbula de esas Hemos recolectado todas Aquí para la sombrita, macho Vea. Vamos a una búbula de esta y no Y nos vamos a hacer submarinismo Aquí igual, mira, eh, aquí la que hemos liado Tablones, no, que quiero coger la búbula. Ah, brújula no, la búbula. <risa> ¡Búbula! <risa> Vámonos con la búgula Bueno, lamentablemente el cinturón Vamos a ver, yo no recuerdo dónde me hice Dónde recogí la, la tela Ahora tío Guay, todo envenenado que estoy Voy a morir de envenenamiento <risa> ¿Cómo se hará, tío, el El antídoto? Eh abajo ahora si no me como la búgula esta o qué a ver búgula no estaría bien comérsela de aquí pero bueno no me la puedo comer no pues no pensaba yo que sí pues no pues nada no veo un pimiento nadie veía mamá Habrá algo por aquí por el barco, es que no lo sé. No sé dónde cogí la tela, ¿eh? cuco de guaceo, qué, tío? ¡Puf, puf! ¡Ostras! Sí, sí, podemos. Venga, venga. Respira, macho. Vale. Vámonos. No. Ahí quieto. Una, dos y tres. Vámonos. No veo nada. Me voy a morir algo aquí. ¿Qué hay? No hay nada, tío ¡Eh, eh consola! ¡Ostras, gasolina, tú! ¿Tenés gasolina? No tiene gasolina, pero... ¿Tú qué? Ah, no, vale, vale, vale ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, que morimos! Tranquilo, tranquilo pero A las 6 menos 10 ya mismo oscurece, tío Vamos a hacer otra inmersión aquí No veo nada Vale, aquí consola ya no creo que haya nada nivel físico aumentado ¿Qué me tengo aquí? No ¿Hay una por aquí? Una salida Vámonos Vámonos Vale, vale Me voy para base Me voy para base, chavales y encender la fogata y todo. Otra vez pescamos un mero. Ah, no veo nada y me va a comer el tiburón. Blanco. Venga. Necesitaríamos los palos. Pero bueno, tenemos ahí palos, ¿vale? Aquí en la base y bueno. Así podemos cocinar algo. Palos. Uno. Eh, aquí tenemos más palos. Tres palitos. Palaverita. Fogata vacía. Ahí. Reponemos. Uno, dos y tres. Ya no tengo más. Vale. Y ahora con el latillo este. Encendemos. Y a darle caña A mí la verdad es que me está gustando mucho Lo que pasa es que estoy muy verde, ¿vale? Y aquí con la supervivencia está difícil, ¿eh? Vamos a ver Suelto aquí el, el espeto este. <risa> El ato de leña El espeto que no me quiero hacer yo Vale que hemos perdido la... ¡Jo! Pero tenemos combustible, ¿eh? Para llenar el Depósito de combustible de un motor, o sea que eso. Bueno, bueno, bueno. Me gustaría meterlo dentro de la. Oh Dios, como hemos perdido la lancha otra vez. Uf, qué susto, por Dios. A ver, almacenamiento. Ahí. Bien, bien. Ahí, el contenedor de gasolina. Ahí. Y no sé si guardar algún coco, tío. De uno, de momento no, ¿vale? Pero bien, ya por lo menos hemos aprendido También a cambiar ahí, ¿vale? Ahí está, guay, guay Un objeto que tenemos ya en la barca pongo donde nos queramos trasladar, ¿vale? Muy bien Hay que Cazar un cangrejo o algo Vea Esta la tenemos al 100 Hay un cangrejo, ahora? una sardinilla por aquí Sí. Dame una sardina, tío. Bien. Con una me conformo, creo. Uy. Ay, pescando de noche, sardina, chavales. Que va a venir el tiburón que me va a comer. ¡Ay, ay, ay! ay no. ¿no? vamos a subir la caza! ¡Dame la sardina! ¡Ay! Ay, no. La cojo. Ahora Vamos, entonces tengo que hacer el cinturón En fin, y el recolector, tío Sobre todo el recolector de agua Eso no vendría A ver Sardinilla eh, Aquí, aquí no, lo que era un espeto ¿Y por qué no lo pongo aquí? ¿Por qué no me deja, tío? ¿Alguien sabe? Ah, no puedo poner Aquí la carne ni nada No entiendo para que pongo yo el respeto y no me deja poner ahora A ver, aquí, colocar Ahí, eso sí, tío Eh... ¿Cómo vamos a ser Aquí Claro, me debería dejar, eh, colocarla Bueno, ahora probaremos, ¿vale? La sardinilla, a ver qué tal <ríe> Sin ir, no. Venga, yo creo que bien, ¿vale? Daríamos más cositas No sé cómo averigüe la tela, chavales Podrá fabricar, que no lo sé, ¿eh? la verdad. O sea, primitiva también lo hicimos la otra vez, en fin. Vale. Cinturón de herramientas lo tenemos ahí. Nos vendría muy bien. Se podríamos hacer el gancho, a ver, yo qué sé. Esto para. Vamos a subir la artesanía al nivel 2, ¿eh? Cocina bien Alguna de estas estaría bien también Alguna herramienta de piedra, ¿vale? A ver cómo va la carne Nos Hemos pitado, ¿eh? Y yo no sé, ahí... Carne pequeña, ¿no? Todavía no Pero hemos subido, hemos subido ahí, ¿vale? también herramienta me lo voy a hacer voy a una piedra, fabricar Todo lo que sea fabricar No viene bien, yo con la sardina en la mano <ríe> Aquí, y la murciélaguilla y es que hay un montón de cosas para fabricar, chavales. Ya exploraremos otra isla, ¿vale? Está muy bien esto. que okay, ya mismo tenemos que irnos. Y estaría bien. Bien. Vamos a por nuestra. A ver, no entiendo, tío, ahora cómo cojo la, la carne. Buah, chaval. Ahí. Carne pequeña cocinada, bien. Me la como ya Claro que sí, estoy muerto a también otra vez Sardinilla Digo, la carne con Me gustaría colocarla y no quemarme ¿eh? La sardina no sé por qué no me deja Tío, ¿por qué no me deja colocar la sardina? Si antes la colocábamos Y no No sé, ¿eh? hemos perdido ahí ¿Cómo? No me deja. Pues nada, la suerte la sardinilla, tío. Psh. Tenemos más cangrejo. Pues nada, vamos a dormir, ¿vale? Me va a pedir más. ¿Extinguimos? Pues si la fogata, se va el murciélaguillo. a dormir y a guardar, ¿vale? Dormimos. Y lo importante es sobrevivir, ¿vale? Y cualquier consejo bienvenidos, chavales Te que encontrar agua, ya, ya Vamos a hacer el El destilador de agua ¿Vale? Hemos guardado Partida guardada Así que bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Ok Día 2, no está mal, Lo otro día llegamos al día 3 Y porque me fui a la otra isla, si no pues fuéramos subido algo más, me mató el cangrejo gigante y bueno Hemos empezado partida nueva. Pero bueno, al menos tenemos ahí la, la barquita, ¿vale? La búbula. Ya, o sea, para que la búbula. Que todavía no podemos fabricar la búbula. Ahí el cangrejillo. Que no recuerdo. Míralo la tela. No, no, roca. Cachi, pues no recuerdo la tela. Tendré que mirar el anterior vídeo a ver. ¿Dónde echamos la tela, tío? Pongo la lanza que el cuchillo lo tenemos ya un poquillo. Ver, me da ganas de seguir explorando, chavales, pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. El próximo día, ya sabéis, hay que seguir explorando, encontrar tela, pasar al destilador de agua y seguir sobreviviendo, eh. seguir cocinando y tal. ¿Vale? A este le voy a dar, ¿eh? El cangrejillo. Cangrejillo. No me pica, ¿eh? ¡Otra que lo he pinchado! Que lo he pinchado, chaval El cangrejo La danza No lo puedo cocinar aquí directamente Bueno, tendríamos que hacer la fogata y tal, ¿vale? Eh, lo he pillado Bien, bien, otro que guay Pues no sabía, ¿eh? Mira, pues mira, otra cosita que me he aprendido, ¿vale? Nos pinchamos No se deje claro Bien, apuntar Ah, ¿eh? mira, si sí podemos apuntar Toma ahí. Y la lanza, dame, dame la lanza <ríe> Creo que me lo como crudo No me deja <ríe> Pues nada, histerías, chavales Muy bien, estamos llenos Pero bueno, aquí voy a saltar Mimamente esto La búgula que va por allí Esto eh, habrá que comérselo también Vale, para hidratarnos y comerlo muy bien Creo que al coco no le puedo dar con esto Pero bueno Poistería, chavales Vale Grabamos otra vez 8 y 20 Ostras las 6 chavales Ya estamos otra vez como, como el otro día Pero bueno Aquí lo vamos a dejar vale. Grabamos y Bueno y con el tormentazo que se avecina Pues nada Peñita Espero que haya gustado el vídeo de hoy sin más dilación, nos despedimos Así que darle al botón de like Si os ha gustado, ¿vale? El contenido que me ayuda a saber si, si os gusta o no, para seguir con la serie Y si no, pues dedicarme a otro juego, ¿vale? Que hay muchos juegos Así que, bueno, estaría bien continuar Que es un pedazo de juego este Y la verdad que va muy bien, tío Mucho mejor que el vendéis, Así que, bueno, por esa parte, pues muy bien Pues nada, lo dicho Nos vemos en la próxima, más y mejor Chicos y chicas, un saludito para todos Chao, chao.